La idea, vamos a hacer un ritual, un ritual es un, una rutina, ¿vale? Y esa rutina, ¿qué tiene que tener? ¿Vale? Una rutina que tiene que tener. Si estoy en una situación y quiero mejorar rendimiento, mi rutina tiene una serie de pasos. Una serie de pasos que están en orden, ¿no? y que al final pues quiero ir de A ver B, ¿no? de que sean de esa situación que está descontrolada a jugar mejor, o a estar más tranquilo, ¿vale? O aquí, que voy por debajo del marcador, pues recuperar la confianza, que si os acordáis de alguna charla que os he dado, básicamente la confianza, la confianza en uno mismo, ¿vale? Todo lo más importante en un partido es esto, porque si no, por ejemplo, lo que decía ella, si no confías en, ah, porque el privado es superior o porque lo que sea, ya lo que sabes hacer ni siquiera lo haces.